Susana va al mercado. Nieves Alonso, cuentacuentos y maestra de educación infantil. Había una vez una niña llamada Susana que vivía en una casita alejada del pueblo. Un día su mamá le pidió que fuera al mercado para comprar huevos, leche, lana, jamón y miel. Mientras caminaba hacia el mercado, escuchó algo. Era una gallina que lloraba. ¿Qué te pasa, gallinita? Se me ha clavado un palito en mis plumas y, y no me lo puedo quitar. No te preocupes, que yo te lo quitaré. Susana se lo quitó y la gallina contenta quedó. Por, por, por ser tan buena conmigo, te voy a dar huevos, porque las gallinas damos huevo. Susana los metió en la cesta y siguió su camino. De repente, escuchó de nuevo algo. Mu mu mu mu Era una vaca que lloraba. ¿Qué te pasa, vaquita? Que mi cencerón ha dejado de sonar. mi. No te preocupes. Que colocaré una piedrecita. Haré que vuelva a sonar. Susana se lo arregló y la vaca contenta quedó. Por ser tan buena conmigo, te voy a dar leche, porque las vacas damos leche. Susana metió la leche dentro de su cesta, junto a los huevos, y siguió su camino. De pronto, escuchó algo una oveja que lloraba ¿Qué te pasa ovejita? Eh, se me ha pegado un caramelo sobre mi pelaje y no me lo puedo quitar <risa> No te preocupes que yo te lo quitaré Susana se lo quitó y la oveja contenta quedó Por ser tan buena conmigo te daré un poquito de lana ¡Porque las ovejas damos lana! Susana metió la lana en la cesta junto a la leche y los huevos y siguió su camino Volvió a escuchar algo ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Era un cerdo que lloraba ¿Qué te pasa cerdito? Se me ha caído una piedra en la pata y no me la puedo quitar hoy. No te preocupes, que yo te la quitaré. Susana se la quitó y el cerdo contento quedó. Por ser tan buena conmigo, te voy a dar jamón, porque los cerdos damos jamón. Susana metió el jamón en la cesta, junto a la lana, la leche y los huevos. Y siguió su camino, pero de nuevo escuchó algo. Era una abeja que lloraba. ¿Qué te pasa, abejita? Es que mi panal se ha caído al suelo y no lo puedo levantar. No te preocupes, que yo lo cogeré y en el árbol otra vez lo pondré. Susana lo colocó y la abeja muy contenta se quedó. Por ser tan buena conmigo, te voy a dar miel, porque las abejas damos miel. Susana metió la miel dentro de la cesta, junto al jamón, la lana, la leche y los huevos. Oh, y se dio cuenta que tenía todo lo que su mamá le había pedido comprar en el mercado. Pero al dar la vuelta, volvió a escuchar algo. Era un caballo que lloraba. ¿Qué te pasa, caballito? Mm, ¡Se me ha enredado unos pinchos en la pata! Y no me lo puedo quitar No te preocupes Que yo lo quitaré Susana los pinchos le quitó Y el caballo muy contento quedó Por ser tan buena conmigo Te voy a dar una cosa ¿Qué? ¿Huevos? No ¿Leche? No ¿Lana? No ¡No! ¿Miel? ¡No! Yo te llevaré a tu casa porque los caballos damos pasitos. Y así Susana llegó a su casa con toda la compra hecha. No gastó nada, pero ganó la amistad de seis hermosos animalitos. Y colorín, colorado, este cuento se ha